Bueno pues voy a hacer un vídeo corto para el estrada pero me está empezando a llover Menos mal que he mirado bien la previsión y visto que bueno pone a las dos pero ahora no sé qué hora es ahora y ya se ha adelantado un poco la lluvia En principio no nieva En principio no nieva porque no hace suficiente frío aquí Estaremos a 6 grados o algo así, ¿vale? Así que está empezando a llover antes de la cuenta Hola bueno, aprovecho eh, lo que haré es este vídeo y luego uno final de crónica y ya está porque corriendo con el móvil no se puede esto es el móvil, no se puede grabar, se mueve mucho vale bueno, si sí, nos van llegando allí las nubes bueno, ya lo veis ¿no? bueno, esto es lo que explicaba yo el otro día Os explicaba un corredor estos son los guantes Nova y aquellos Os explicaba el directo también con el Iván eh, guantes Nova Drive, son de nieve o este, ¿vale? del calón. Tienen, tienen muchos años ya están rozados de subir por cuerda en las carreras y cosas de esa. pues están ya, están rozados un poco pero bueno, van bastante bien Esto es para pues eso, para de 6 grados para abajo más o menos con 8 o 10 grados puede ir con los normales puede ir hasta sin ellos, ¿no? si no tienes viento, y va a ser un treno corto pero por debajo de 6 grados. 6-5 grados estos. Entonces yo ahora, por ejemplo, en alguna subida voy con calor. Entonces me los me lo dejo en la mano. Voy voy así, corriendo con esto en la mano. Porque me va bien para refrigerar un poco más, porque la subida hace calor. Entonces me refrigero un poco mejor que si lo llevo puesto. Entonces lo llevo en la mano y ya está. Pero claro, estos pesan, me parece, son 80 gramos. Que claro, 80 80, 160 gramos, pues ya... Está tonto, lo tonto... Ya es un peso que va llevando este, entonces solo hay que llevarlo si realmente ves que la cosa va a estar jodida. Y como he visto, que podía, según como hasta nevar, pero yo creo que no, pero según como hasta nevar, pero en realidad mejor que nieve que no que llueva. pues llover, te mojas. Y bueno, estos aguantan el agua, es lo que decía, ¿vale? Es como una especie de membrana goretes no va a este. Y bueno, esto aguanta el agua, ¿vale? O sea, podrías eh, ir chorreando por fuera, que por dentro irías seco. En principio, pero claro yo los he usado con nieve y el problemilla pequeño que tienes es que tú cuando vas a hacer algo te lo sacas y luego te metes la mano mojada, mojada de nevarte o de lloverte o lo que sea, vuelve a meter la mano mojada dentro del guante entonces sí que estás húmedo dentro porque al final no vas a estar todo el rato sin sacarte los guantes en ningún momento en algún momento te los sacas ¿vale? entonces cuando te los vuelve a colocar pues ya van mojados pero bueno, te mantiene el calor bastante bien vale y luego ya, si hace mucho frío, pues las manoplas saqueas sobre, sobre guantes, que es como una manopla que va por fuera de este. Entonces con eso ya sin miedo, ¿no? Pero bueno, eso ya es demasiado, ¿vale? Pues venga, voy a... y tenemos la torrecita del vigía, ahí arriba, del pico. El pico ese es el, realmente el pico, y esto es el acantilado, ¿eh? Venga, vamos a ver si saco unos 26, 27 He llegado aquí a 57 y pico de tiempo Que está bien 57 y pico es lo normal, yendo tranquilo ¿vale? Así que voy tranquilito Y además se nota un poco que he estado Una semana y media, dos semanas No sé decirte la otra semana Si combiné también algún entreno aquí Que como hacía días de mucho frío Tampoco tenía mucho tiempo No me quería arriesgar a meterme por aquí eh, ¿Me entendéis? Cuando hace mucho frío, aquí es un sufrimiento, ¿no? Si te vas aquí un poco alto, ya que hace viento, el aire es más frío. Y no me he querido arriesgar mucho, he estado corriendo más en la zona de allí de, de mi pueblo y viniendo hasta subida, media, media subida al más o menos media subida, un poquito más de la subida, sin llegar aquí. Entonces, aunque aquí arriba hace frío Pero luego bajas enseguida y ya estás en los pueblos Que estás a 200 metros de altura Ahí no hace frío, ¿vale? Y hasta aquí ahora, pues habrá unos 700 700 metros de altura, algo así Pero eh, Ya, claro, bueno, 700 ya se va notando El aire, a partir de 600 metros de altura El aire empieza a ser frío Empieza, empieza, lógicamente Si te vas a 1.500 2.000, pues flipas, ¿no? Pero que a partir de 600 ya se nota Que el aire es más frío Pues venga, voy a guardar los arreos vamos a seguir no tengo mucha prisa hoy así que voy tranquilo no sé sí si se ve la lluvia yo creo que sí que algo es muy poca es ¿eh? muy poca cosa bueno pues mira llevamos 10 kilómetros a 716 ahora ha cambiado eh, estoy en pausa ves tiempo 1 hora 12 esto creo que es el neto eh, sí, una, el neto, el neto 9,97 de 10 kilómetros a 7,16 Que es muy tranquilo Y del nivel 600, es que en pausa No me fío de tocarlo Se puede buscar creo, pero no me fío de tocarlo Vaya que le haga un, un cortar el, el track o algo Un cerrar el track Bueno, pues ya lo he hecho eso Lo he dejado en pausa para ahora grabar un poco hostia, Pues está reciendo un poco Eh eh, digo, si me tengo que poner la chaqueta de hembra, me la pongo aquí, que hay algunos árboles y me la puedo más o menos poner, aunque esté un poco lloviendo. La llevo aquí detrás, la, la bona tirrace, aquí va. Y hoy llevamos, pues eso, para dos capas normales: el, el cortamiento normal, este ligero, súper ligero, blanco y la chaqueta un poco gorda, ¿vale? Y luego tengo el. El buff aquí, no se ve? Bueno, aquí está el buff ahí en el bolsillo, que lo he sacado al principio, pero luego en cuanto ha empezado a subir ya se hace una calor que ya no puedes ir. Ahora se me están helando las manos, normal, normal que se me hielen las manos, pero bueno, es un momento, ¿veis? Hay un poquito de agua-nieve, pero muy poco. Lo bueno de este tiempo es que no te va a caer un chaparrón, ¿ves? Que en todo caso, ¿ves? Ya está volando un poco. Está volando un poquito el agua, ya es un poquito medio agua-nieve y eso no te moja tanto. Y eso es una ventaja, aunque no lo parezca. Vale, pues ya está. Vamos a subir para arriba. Esto es el, el Clascar. Esta es la cara más fea, pero os pongo la cara más bonita. Un poquito más bonita. Que es aquí, se ve un poquito más bonito. Bueno, tampoco es para tirar cohetes, vale. Pues venga. Eh... Guardo el móvil, me pongo los guantes y me pongo por faena, voy hacia San Martín de Centellas y haré 3, llevo 10, pues haré entre 3 y 5 más para hacer entre 26 o 30. Ya veremos según la gana, según si aprieta mucho la lluvia, según si me tengo que poner el corta en la membrana. En fin, y si me pongo la membrana, seguramente me tengo que quitar esto, porque si no ya mucho, tres capas corriendo, una cosa es andando y otra cosa es corriendo, y corriendo sería mucho caro, ya no refrigeraría, no, no ventilaría bien, ¿sabes? No transpiraría bien. Entonces me tendré que quitar la este, el, el cortavientos y ponerme solo la membrana por encima de la camiseta esta gorda y ya está. Y si hace mucho frío, me pongo el buff aquí, ¿vale? Y con eso ya sin miedo. Lo único, las piernecillas que pueden pasar un poquillo de un poquillo de, de frío pero bueno, a mí me gusta he salido que primero te quedas un poco como diciendo, hostia, que frío en las piernas pero conforme va pasando el ratillo ya te acostumbras a llevar el gemelo al aire y lo llevas bien Uy, que se mueve el móvil estoy aquí bailando al ritmo de DJ Máxima. no sé si lo conocéis bueno, pues... 15,2 a 6,49. Bueno, esto va cambiando. 1 hora 43 neta. Descontando pausas. Ya se ha hecho la otra pantalla. Me ha dicho que si sí quiero recuperarme. Bueno, pues... Bueno, al final se ha dejado. Ahora está empezando a chispear otra vez. Medio chispear, nevar. Pero la verdad es que ha parado. Ha parado bastante en el tramo. Un tramo que es como más pistero ha parado, un poco de viento, pero bueno, un poco de fresco, pero bueno, bien, no me he tenido ni que poner la chaqueta, o sea, voy con esta y yo creo que con esta tiro todo el entreno ya, no voy a tener que cambiarme, así que bien, por eso digo, ah, pues vamos a apurar un poquito más, 15 kilómetros, 30, ya está, ¿vale? Y ya está, por aquí seguiríamos para hacer una ruta, pues si ya quieres irte a maratón más o menos, pues tiras por aquí para abajo y sacas maratón, lo que quieras, ya ¿vale? Así que bien, nos vamos para arriba de momento y luego para abajo, Ah, llevo 650 positivos, no son muchos 650 positivos, no los pone aquí aquí no los pone, pero pero bueno esos 650 me quedarán, no sé, ciento y pico de subida entre varias hondonadas varios trozos que hay 800, yo me parece que esta ruta saca unos 800, hasta aquí más o menos ¿eh? sin pasar, creo ¿eh? no, no me acuerdo exactamente, depende si va más abajo o menos, porque esto ahora ya va bajando, ya no para de bajar ¿vale? ya es como el infinito ¿vale? y luego hay que subirlo bueno, venga eh, luego os digo cómo ha quedado todo ...y bien, muy tranquilito... ...muy tranquilo, la verdad, muy bien de sensaciones... ...porque voy tranquilo, porque voy despacio... ...me lo estoy... ...me lo estoy currando de ir despacio... ...de ir tranquilo... ...de los mejores entrenos que estoy disfrutando... ...porque en medio está bien que vais viendo la nievecilla... de vez en cuando caer algo... ...y voy tranquilo, que no he agobiado, ¿vale? ...así que, perfecto... ...venga, seguimos... ...bueno, pues ya hemos hecho... ...un poco la travesía del desierto... ...que es esta pista... Eh, que es un poco plana, luego nos llega a San, San Miquel de Sesperses, ¿vale? Que es donde nos hemos dado la vuelta, ¿vale? Por allí un poquito metiéndonos un poco en la montaña Y, y bueno, eh, ya está, esto se lo voy a grabar para mi mujer que le gustan mucho las casas abandonadas Mira nena, Ay, pues es que es muy pequeñita, pero bueno, ya un día que vengamos pues la investigamos, ¿vale? es pues poca cosa, no parece muy, muy mucha cosa Vale, y ya está esta zona del viento Hoy no hace viento, increíble Porque quizá por el tema de la nieve Que cuando ya sabéis, cuando nieva no hace viento O no hace viento cuando nieva, como queráis verlo Pero así si, si hace mucho viento normalmente no nieva De no sé que haya un tormentón de esos bestiales ¿no? Y bueno, ya está, está chispeando Bien, bien, ahora nos queda hacer una bajada un poco técnica por aquí, por este lado eh, Llegamos al Clascar Clascar hacemos la ruta un poco como un poco de, de la muerte de, de, de un poco aburrida no que hay, que es del clascar hasta Puygrasios, ¿vale? que bueno Hay una zona que es la zona norte que le digo yo que ahí siempre hace frío, siempre hace frío bueno, yo hace frío en todo, pero que es una zona que incluso en verano está fresco en verano cuando tienes la solanera esas de 30 y pico o 40 grados te vas a ese tramito justo que está escondido, está como al norte no hace sol y estás ahí fresco te sientas y te refrigeras un poco Vale, bueno, pues venga, seguimos. El, el Monsen está absolutamente no se ve desde aquí, estaría como por ahí más o menos, pero no se ve, o sea, tampoco lo ve, aunque estemos mmm, a cara de él, no lo vemos. Está todo lleno de de, ¿no? de nieve, de nube. No sé si, si le estarán dejando nieve no, probablemente le estarán dejando nieve, porque si nieva, nieva aquí, que estamos a 750, este tramo 750 de altura. Si aquí nieva, en el Monsen, que son 1.500, 1.600, nieva seguro, ¿vale? Pues venga, día chulo, vamos a seguir para abajo, y yo creo que ya está el coche, en el coche ya hablamos un poquito más. Venga, esto para una foto, para el estrada. <risa> no, ya haré una foto ahora, por si no está a lo del vídeo me es más complicado. ¿Veis la lluvita? ¿Veis la lluvia fina? ¿Eh? Lluvia fina de lado, así... ¿Eh? Finita, finita. Guay, está ni te enteras, ¿eh? Ni te enteras. Con el cortaviento... Buah, ni te enteras entre cortavientos y la chaqueta que es gorda. Nada, sin problemas. Feliz, o sea, sin problemas. Calorcito y todo. Hay un poco de sol. Hay un poquillo de sol ahí. Así que... Fantástico, ¿vale? Pues ya está. Estoy bajando a... Bueno, bajando. La media es más rápida, pero la media de la sesión a 6.23. Es la media de la sesión actualmente. Vale, voy a ver si... Si lo podéis ver, eh, 26,6 kilómetros a 6.23, ¿veis? Eh, no sé los positivos que llevo, pero no lo toco ahora, no lo toco ahora, ya lo vemos luego. 2 horas 49, ¿eh? Ay, Ya. cuando pasa un poco de la pausa, ¿ves? me dice como que me quiero recuperar. Espera, esto aquí, para que me recupere. Bueno, pues pues nada, tranquilito, tranquilito, nos vamos a quedar una medida de 6.16 o algo así. Yendo tranquilos, siempre si apretáramos La podíamos recuperar un poco más, pero ¿Para qué? ¿Vale? ¿Para qué? Así que tranquilos, no tenemos carrera Así que vamos tranquilitos, ¿eh? Salida guay, las nubes Siguen atacando por ahí, pero bueno, ya Sin miedo, son las... deben ser Cerca de las 3 de la tarde Sin miedo, ya llegamos para abajo Ya cada vez vamos más abajo, nos quedan 4 kilómetros, nos quedan ¿Eh? 26, ¿no? Que llevamos 26, ¿no? Que marca 4 kilómetros, ¿vale? O sea, que fantástico, venga, seguimos qué rollo poner el, el móvil a grabar bueno pues ya estamos digo voy a grabar la llegada para que veáis digamos a tiempo real lo que es el pues los datos que va dando el gps vale vamos a ver estamos a 318 ascenso 811 descenso 802 vale espera no te hagas pausa no te hagas pausa, nene. Dos, tres... Vamos a cambiar todas las pantallas. Vale, aquí ya la tenemos. Aquí tenemos mi carro. Bueno, a 6.16, ¿vale? Y lo paro porque me va a subir, porque estoy en marcha. 30,9, ah, ¿vale? Pues mira, casi 31, ¿eh? 30,9. He subido eh, 3 horas 13, ¿vale? Y vale, ya lo habéis visto. Vale, pues lo paro. Lo paramos aquí. Vale, parado. Espera un momento que lo voy a... Que lo voy a cerrar, que si no, cuenta como tiempo muerto. Guardar. Ya está, ya lo he guardado. 3,8 aeróbicos, ¿ves? ¿Os acordáis que el otro día hicimos a, a 5 el aeróbico? ¿Ves? Porque hemos sido muy flojos, muy flojitos, ¿vale? Entonces, pues ha salido muy poquito flojito bueno yo no entiendo el training effect ¿eh? sé que si le metes caña sale a 5 si le... no pues ya has visto 3,8 vale pues venga voy a abrir el coche si no voy a hacer otra pausa en el, en el móvil llevo las llaves aquí aquí las llevo sin tarjeta por mi móvil tiene mi móvil mi coche tiene tarjeta si me lleva tarjeta con la humedad un golpe, la nieve, la lluvia, me, lo, me la liquido, ¿vale? Entonces, tengo que quitar la tarjeta de abrir manual, ¿vale? Abro manual y ya lo tenemos. ¿Vale? Bueno, pues... Venga, ahora os hago... Voy a abrir todas las puertas y ahora os hago otro... otro... Una pequeña crónica. Vaya M, que no tengo ni soporte para el móvil. Hoy me iba a traer la cámara, porque digo, Ah voy a llevarme la cámara y digo, y grabo... Pero ¿qué ocurre? Que la tengo montada para los directos, para los directos con el Iván, en el Trail and play, ¿vale? Ahí en Twitch. ¿Y qué pasa? Que está enganchada a la pared, eh, sin batería. Tenía que bajar corriendo y no me, no me da tiempo. Tenía que llevar a mi hija, bueno, el tema de bueno, estudios y tal. Y, y bueno, no me da tiempo a bajar abajo al sótano, donde tengo todo el montaje al búnker. Eh, meterle la batería, cargarla, buscarle la tarjeta, bueno la tengo a mano, meter la tarjeta y se supone que cabe en la tarjeta pero la batería seguramente la tendría que cargar y no, no sé, hombre a lo mejor hubiera aguantado, no lo sé si hubiera aguantado pero bueno, que digo va, da igual y luego he pensado, digo ah, pues mira está con nievecilla, digo va pues grabo un poco pero claro no quedan los vídeos pues igual, no quedan igual es lo que tenemos, ¿vale? Así que ya está, bueno, pues aquí tenemos todo el montaje la ropa que he dejado antes ¿ves? los guantes más finos por si fuera el caso pero bueno, voy a llevar los gordos y aquí el, el material de subsistencia para cuando veis, esto es por ejemplo si atraso el desayuno no, si adelanto el desayuno, sería y atraso la salida pues me cojo un bollo de estos y da energía, y aquí tengo pues un poco por si me como una fabada o algo de isotónica, no, esto es azúcar no es isotónica, la isotónica la tengo en otro lado la tengo por ahí mezclada, y ya está, igual bueno, ahí tenemos un poco todos los arreos, ¿vale? y ya está, esto lo tengo que cambiar que me equivoqué para la casa, para el búnker, ¿eh? para emitir en directo precisamente, y me equivoqué y los míos que yo tengo ahí, el resto son níquel, y esto es blanco esto es color blanco y el otro es níquel, lo tengo que cambiar el héroe Merlin Así que son las faenas diarias, corrientes y molientes que hay que, que, hay que hacer, ¿vale? Así que no sé si me voy a cambiar, sí, me voy a cambiar, me voy a cambiar, ya voy a casa cambiado, porque de romano, así con, con las mallicas y tal, bueno, como no he sudado, lo malo es cuando vas sudado, cuando vas sudado es lo jodido, porque entonces sí que ensucias el coche, entonces no, hoy, la verdad es que he sudado poco quizá, pero lo que no entiendo es cómo estoy con toda la llovizna que estaba finita, finita y no estoy mojado, quizá sí que se notaba algo de humedad, pero con la lluvia esa finita, finita que estaba yendo, ¿ves? Y aquí tengo el sistema de emergencia que voy a cambiarla, no, ahora no me deja cambiar no, no me deja cambiar la cámara pues, ¿ves? llevo el saco, por si tengo que dormir en el coche o en algún lado llevo la tienda que os dije una vez eh, llevo pues la ropa Camiseta gorda para porque hace frío, el pantalón de montaña. Uy, digo, que me baja. ¿Ves? dos esterillas de estas plegables ¿eh? para hacer de, de suelo, de, de colchoneta. Llevo luego aquí una especie de. no es un es como un. como una. como un sobre colchón, la una cosa así, de guata, ¿no? Así blanco. Y lo llevo todo prensado ahí comprimido. Y ya está, ¿veis? Bambas de emergencia, no solo las de correr, sino otras también de correr, pero por si acaso, yo qué sé, se me olvidan un día o algo. Y ya está, los batidos, esto es para hacerme los batidos. ¿eh? Para hacerme los batidos, pero que no me hago ya batidos. Desde hace, muy, vamos, millones de años que no me hago batidos de recuperadores. ¿Os acordáis que siempre me lo hacía cuando plegaba el Monsen? Pero ahora no, la verdad es que no me hago, pero me hago una fabada. Si tengo que quedarme al medio día a comer, que ya son las 3 y pico, mira, las tres y cuarenta se va a ver 3 y 49 pero bueno es la manera de adelgazar sales desayunas entrenas y no comes y adelgazas pero rápido ¿sabes? Bueno, rápido ya me entiendo te adelgazas si lo hicieras cada día pero como yo no entreno todos los días pues tampoco bajo <risa> al final voy nivelado y ya está ¿sabes? esto hago así que nada porque tengo una herida en un dedo ¿sabes? es una herida en un dedo y ya está no me enrollo más pero bueno así hoy como no tenía mucha prisa Digo, pues vamos explicando la fiesta y aquí la base de operación está súper bien, súper súper bien. ¿Ves? Tienes aquí un sitio fantástico. Si tienes que ir al baño un segundito antes de salir, pues sales ahí. Fantástico, la verdad es que muy contento con el sitio. Bueno, pues aquí lo dejamos. Salido 31 casi y 810 positivos. Y sí, 810. He cogido una pequeña recta que ahí, llegando para allá, hay una pequeña, bueno, recta, una subida, y ha cogido nada, para hacer 13 positivos, me he dado la vuelta, porque digo, va digo vaya, que falta algún positivo, y hemos hecho 810, le, le he hecho 13 extras, o sea, me hubieran sacado 797 positivo hubiera sido esta ruta, vale, está correcto. Ah, y el ritmo, ¿a cuánto me ha salido al final? A ver, ¿a cuánto me ha salido el ritmo? A ver que me acuerdo cómo se hace, eh cómo se hace estado de entreno sin estado no tengo estado venga el último deporte hoy ahora a ver si me dice y veis los datos a ver si lo veis detalles vamos a darle los detalles detalles bueno 30,9 30,92 3 horas 13 netas ritmo 616. a 616 ves ves porque como he cogido esa pequeña subidita porque iba un poco había alguna pequeño, repecho, cuando vas viniendo digo, mira, digo iba a hacerlo como siempre, un poquito apretantito porque hay una subida, ¿no? pero digo, no, afloja afloja, porque si no es como que te va a salir demasiado rápido, has dicho, 6.16 te va a salir muy rápido, y al final, bueno pues lo he hecho tranquilo, y al hacer la extra esa, bueno, pues más o menos si no hubieran salido 6.15, 6.14 ¿no? venga, hasta la próxima lo dejamos aquí un saludo